Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta me encanta... Me encanta. Suscribirte Acá lo podés hacer También podés poner la campanita Para que te lleguen las novedades Si sí, hay las vocales Hay locas consonantes ¿Saben por qué me sé cantar todas las canciones? Y porque es re fácil Esto fue Me encanta cantarte Me encantó cantarte Y hasta la próxima